Si hubiera una película sobre usted, ¿qué actor elegiría para ser interpretado y qué director? Ay, ¿qué quiero haber hecho esa pregunta? Después quiero saber todo eso, eh. Voy a querer saber. Actor no, la verdad es que me quedaría pensando, depende de qué tipo de, de depende, o sea, actor de acá o de afuera. Eso por supuesto no está especificado en la pregunta. Mm. No. Y a ver, por lo pronto, vamos, o sea, el cine es mentir, el arte es mentir. Entonces vamos a elegir un actor con pelo, ¿no? Otros. <risa> vamos a hacerlo con más onda. Por ejemplo, no sé cuál, pero uno con pelo. Eh, y director depende, depende si queremos hacer un cine por choclo, si queremos, depende qué tipo. La verdad que no, no sé si es muy interesante, ahora que lo pienso igual, ¿eh? No sé. Yo me vinculo con mucha gente porque me aburro. No sé. ¿Y qué tipo de película se imaginaría entonces? ¿Una película pochoclera? ¿Una de acción, quizás de un pianista mafioso que está escapando? Vamos, vamos a responder a la otra pregunta. Puede ser una película argentina, si es aburrida, pero no financiada ni, ni una película de Campanila, claramente. Eh, de me, me van a odiar, por suerte creo que no hay nadie de, de la época de, de, de estudiante de cine que esté viendo esto porque me, están, me van a putear un poquito. Claro, Darín, por ejemplo, Darín podría ser, que es el actor de multifunción, es como el ¿cómo se llama esto? la Victorinox de los de los actores el comodín claro Ricardo como Darín muy bueno eh, acá preguntan, Vania, si vieras en vivo circo continuo, ¿llorarías? Ah, me pareció, me dije, la verdad no sé, pero porque, mire, le puedo confesar algo ya que estamos, o sea, no es que no, que me haga el macho de América ni ninguna gira así porque no, o sea, macho sí, ponele, ponele, ¿eh? pero no, no, me cuesta llorar en general, o sea, hay pocas circunstancias en las que lloré. Yo... Es más, voy a confesar algo ahora, ahora me acordé de algo, pero no tiene que ver Dos circunstancias en las que eh, lloré, pero no, no tiene que ver con el mundo del arte, tiene que ver con el mundo del fútbol. Una fue en el 2014 cuando eh, mi querido amor que ahí mencionaba Varsovia, el Club Atlético Huracán, salió campeón de la Copa Argentina. Y un poquitito se me cayeron las lágrimas. Y después fue, no recuerdo el año, cuando vi por tele la despedida a Maradona, en La Bombonera. Vemos salir al Diego de vuelta con la número 10, por más que tenía la pelota a la, la mano y la pelota en la panza pero tenían más pelota pero no importa, era el Diego y era el Diego con la 10 de Argentina por despedirse. Y bueno, ahí unos lagrimones se cayeron. Quien no es parte del mundo del fútbol no entenderá nada, no importa, pero pasa. Bien, siguiendo aquí con las preguntas de nuestros instavidentes, eh, Cherry pregunta, ¿qué género de cine es el que más te atrae? Ah, bueno, esa es más fácil, o sea, hay muchos géneros que me encantan, pero es fácil de responder porque claramente la respuesta es ciencia ficción. Pero ciencia ficción es la que te hace pensar. O sea, arrancando por ahí por la obra maestra de ciencia ficción, eh, Blade Runner, eh, inspirada en una excelente novela de mi autor favorito, Philip Dick, eh, que es mi foto de, de, de perfil de Facebook para quien me sigue en Facebook. Eh, ¿y, ¿Y creen que yo soy un viejo con barba? No. Soy todavía nosotros un tipo con barba, con poco pelo, pero no todavía tan viejo como dije. En esa foto tampoco era tan viejo como un murido viejo, pero bueno, estaba más grande que yo. Eh, y bueno, es claramente ciencia ficción. Después me gusta mucho eh, el terror, pero por, por otro lado, como para dos, un tipo de pochoclo, por ejemplo. Eh, pero bueno, sí, sí, sí la ciencia ficción estaría dentro del, del género que, que más me, me gusta disfrutar, pero como de vuelta, o sea, no la que es aventura la que es reflexiva y con tintes filosóficos sí es como una extraña dicotomía que por un lado circontinuo mantenga como el encanto de lo antiguo y lo atemporal y que el género preferido de cine sea justamente una ciencia ficción que suele referir a un futuro de alguna forma en este lugar no para mucho o sea a ver el circuito surgió así porque fue surgiendo así ese tipo de cosas o sea usted me conoce bauteno usted no, su alter ego me conoce eh, y, y sabe que me gustan cosas muy variadas entonces por un lado las cosas viejas eh me gustan en cuanto a estética, me gusta un montón de cosas, y también me gusta lo, lo, lo referido al futuro. Lo que pasa es que la ciencia ficción no tiene que ver específicamente, o sea, si lo pensamos en un plano, sí tiene que ver con el futuro, lo que puede ser el futuro, pero en realidad tiene que ver con una forma de reflexión sobre la misma realidad, sobre lo mismo que tenemos. Entonces, es ¿cómo creemos que esta realidad, o sea, hay infinidad de, de opciones que plantea la ciencia ficción, ya sea en la literatura o en el cine, o incluso en otras artes, eh, infinidad de cosas que puede plantear como universos posibles en base a lo que tenemos ahora o sea, es una crítica de un comentario en base a lo que tenemos ahora no es, nosotros creemos que es esto y es, ay no, vamos a proyectar de esta manera la realidad, es también con un tinte crítico, por eso el, el concepto de distopía que uno se plantea en estos días, por ejemplo Acá están diciendo que toque alguna pieza musical, obviamente no iba a salir indemne de esta entrevista sin sí. pasar... A Acariciar es que, las teclas Tiene es que ser si algo de circo continuo Si no, no tiene sentido ¿Ahora qué? ¿Alguna reversión de algo? Ya que usted, señor Varsovia, lo pide Dígame qué, qué querría A ver Pero ahí me arruina una pregunta Pueden ser dos Puede ser la que diga Varsovia Y mi siguiente pregunta era ¿Cuál es su canción preferida? del circo continuo ¿Y qué encierra? O sea, ¿qué le llevó a componerla? O, ¿Y qué siente al tocar? Bueno, veo eh, todo, que todo, todo, todos los caminos conducen a algo, y todos los caminos conducen a lo que dijo recién Varsovia, rutina. Mi canción favorita es rutina, eh, tengo como así, es como la, como la aguas del Chavo del Ocho, una que es la que más me gusta tocar, otra que es la que más me gusta. La que más me gusta tocar es luces, es la del final, es pues como más jocosa, pero realmente la que más me gusta en todo sentido, y me parece que, que cierra bastante, es rutina. Eh, encierra obviamente muchas de las cosas que dijimos antes, no vamos a ser reiterativos como la misma rutina lo es eh, lo que pasa es que la rutina yo puedo tocar algo, no sé, es más pensemos una reversión de rutina ahora mismo a ver, reversionado en qué estilo porque si la voz de Maju es como que no me voy a poner a cantar yo mismo Varsovia cuando cantó Números Vivos en, en su entrevista lo hizo con mucha onda pero yo, yo no puedo cantar eh, a ver, con qué reversión podemos hacer rutina para, para, vamos a hacer un poquito de, eh, no se ve el piano, pero no importa, de lo que es rutina eh, normal, digamos. ese bolero mental que uno tiene cuando leí boleros mientras estaba tocando pero bien puede ser un ejercicio interesante para una segunda entrevista tocar la misma melodía porque acá fue como que eh, dijeron una de Bowie y después salió el tema de jazz, el tema de bolero y yo me imagino esta misma canción reversionada en los diferentes artistas y los diferentes estilos, por ejemplo versión tango, versión queen, queen. ¿Para cuándo tan continuo? Porque podría ser tranquilamente. Ah, Un tanguito por ahí esperando, esperando ser estrenado. Y bueno, falta. Tener... A ver, ideas de obras sobra. El problema es el público, el problema es remarle. el problema es todo lo que usted ya sabe. Y su alter ego más que usted. <ríe> Mi alter ego en el baño y está diciendo no. Eh, justamente una de las preguntas era eh, si estabas planeando... Eh, algo más allá de decir continuo. Hoy le. Ahora, ahora respondo. Hoy le di una misión a su alter ego, eh, que tiene que ver con. No, no, no, no, futuro, futuro, no no ponga, no ponga cara como si usted fuera su alter ego. Usted no es su no ponga la cara que pondría ella. No, trae? no, pero mi alter ego me está. Eh, tengo una marquita roja acá desde mi alter ego, que está en el baño, que está exactamente a, a mi derecha, que me está diciendo. Eh, Disuadillo. Eh. Sí. Eh, bien. Eh, no, a lo que iba es que justamente, a ver, el circo continuo, nosotros tenemos, nosotros y nosotras, tenemos ganas de que vaya por nuevos horizontes. Entonces, una vez que nos levanten aquí lo, los barrotes, los barrotes estatales, eh, queremos llevarla ahora a varios lugares. Entonces, estaría bueno empezar a pedir que nos... Bueno, quien, quien tiene mi Facebook puede ver eh, justamente el video que, que compartí, que, que su alter ego me pasó, eh, y tiene que ver justamente con, con autofinanciarse y con pedir ayuda a la gente para, para financiar eh, el proyecto eh, así que eso respecto a ser continuo respecto a proyecto aparte, por ahora la verdad tengo muchas, muchas cosas en carpeta, muchas cosas que quiero hacer, vengo componiendo un montón pero, y hace rato que tengo ganas de armar algún proyecto de banda que sea solo musical, con temas que estoy haciendo y con otras personas que también compongan pues como yo dije antes me aburro a mí mismo eh... Pero bueno, todavía no surgió, no se dio. Así que podemos dejar esta puerta abierta para quien escuche o vea esto, si quiere acompañar. Bien. Con esto de las diferentes cosas que hacemos, recientemente hubo un proyecto transmitido por YouTube llamado Como en casa o Como en casa. ¿Quiere contarnos un poco cómo surgió la idea? Si va a seguir, sí, si es el inicio de un ciclo. No, no, no, no, no está bien eso, Alter pero bueno, está bien. <risa> bueno eh, Sí, bueno, eso fue el viernes pasado eh, Hice Don Dios hizo algunas canciones De todo un poco, algunos tangos, valses eh, Algo de jazz, algo de folclore Y algunas canciones propias Y bueno, hay un, un tema que era El circo continuo en desuso, como le digo yo Porque ya no se usa más por ahora eh, Y respondiendo acá a la Serenita Lari eh, Técnicamente no O sea, eh, siempre estuve Estoy creativo por, por estar más melancólico o por o con cierto nivel de tristeza o cuestiones personales, entonces eso me vuelve más creativo, eh, no específicamente la cuarentena. O sea, ayuda también el, el, el hecho de tener mucho tiempo, eh, mucho tiempo seguido, digamos, como para componer o grabar o lo que sea, que sabe que a uno no le corre nada, entonces eso da más, más libertad. Eh, incluso a veces grabo a la noche y demás, pero no no, no específicamente por la cuarentena. Eh, tengo una pregunta sobre su nombre, si quiere explicarnos un poco, porque en un momento era Seba Fusco, ahora es Evadius. ¿Quiere contarnos la... cómo nace este personaje? Claro, le esperaba esa pregunta, y además estoy preparado para esa respuesta, con un libro. Eh, primero explico. Resulta que, eh, bueno yo como ya mencioné antes, soy naturalista, me encanta mucho la naturaleza, eh, y hay un pajarito que se llama Tordo Músico, que yo siempre le digo, eh, joda, bueno, el Tordo Colega, el Tordo Colega cada vez que lo veo. Obviamente se llama así porque tiene un canto muy melodioso y muy lindo. Y yo ya desde el año pasado quería estaba pensando, bueno, quiero tener algún nombre artístico, a ver qué podría ser, y se me dio por buscar a ver cuál era el nombre científico del Tordo Músico, absolutamente tener la cosa. Eh, entonces, vamos a mostrar aquí eh, que el tordo músico, la segunda parte del nombre científico, a ver si se llega a ver, a ver, vamos a ver ahí, se, dice Vadius, a ver dónde está, acá, ah, se me perdió, acá, Vadius. ¿Se llega a ver ahí? No, pero vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación, quizás no. nuestros instabil instabilidades lo estén viendo en este momento, mi pantalla de celular está un poco rota, así que yo no lo veo pero aquí después de sobre el atril no opciona, porque se puede todo <ríe> bueno eh, y básicamente como es varios y me gustan los juegos de palabras sé varios y aquí pregunta Vania con quién te gustaría compartir el escenario eh, ay fíjese el el, el el que se llama señalador, eh el billete de basol eh, a ver eh, la, la voy a pedir que me repregunte, o sea, ¿tiene que ser alguien conocido o alguien no conocido? Porque la verdad que sinceramente esto, lo digo de verdad de corazón, compartir escenario con cada uno de cada una del circunstino me encanta. Eh, lo disfruto enormemente. Eh, pero si tuviera que, que ser con alguien, no sé, me, es una pregunta que nunca me hice, pero porque como que nunca espero que, que se dé semejante cosa. Lo, lo tendría que pensar realmente. O sea, si fuera alguien que no conozco. Eh, obviamente hay muchos artistas que, que he visto y que, que me encanta, que me encantaría compartir escenario dentro del circo continuo, incluso he, he visto a artistas a decir circo, ah, qué buena esta persona, me gustaría hacer algo con él o con ella, pero no sé, la verdad que no, no me puse a pensar nunca eso, perdón por no responderla, pero prometo responder en un futuro, lo voy a pensar. Queremos la segunda oportunidad para responder a estas preguntas. Y esta pregunta que se me ocurre... ¿Qué tiene que ver un poco con esta nueva rutina y estos nuevos paradigmas que de alguna forma eh, la realidad nos ha impuesto? Eh, y tiene dos respuestas, en realidad. La respuesta es, ¿qué sería que le gustaría que suceda con todo esto? O sea, como el futuro del arte y qué futuro ve al arte con la cuarentena, el idílico y el real, de alguna forma? Eh, a ver... Eh... La verdad sí, o sea, ¿qué me gusta? Hay muchas cosas, ¿pueden matar mosquito en cámara? ¿Puedo? ¿No se me enoja la vegana? <risa> <risa> <risa> Igual no gusta. Les... Bueno, eh, a ver, eh, bueno yo escribí hace un mes más o menos cuando empezó todo esto, algo, no me acuerdo, algo tenía que ver justamente con el arte, algo cortito, eh, que tenía que ver un poco con esto, con el hecho de, eh, de retroalimentarnos todos los artistas eh, entre, entre nosotros y, no, y nosotras, digamos, haciendo, bueno, lo que estamos haciendo ahora o lo que hace cada, cada uno, que, que cada uno desde su, desde su lugar, desde su red social o desde lo que sea, desde donde tiene, con las herramientas que tiene, está haciendo arte, porque obviamente los que nos dedicamos a eso no podemos estar quietos, nunca, jamás, no, no se puede, o sea, o muertos o haciendo cosas, no hay otra opción. Eh, entonces... Eh, y eso da, da como una cosa distinta, hay un modo, obviamente están, han surgido un montón de, de nuevas, no, no, no, yo no diría plataformas, no sé cuál es el término correcto, pero eh, nuevas formas de difusión, tal vez de, de lo mismo que uno ya tenía. Eh, tenemos todavía pendiente justamente hacer el video de rutina, que ya no me olvidé, pero había circunstancias técnicas que había que resolver. Eh, y, y yo veo que esto puede llegar a ser interesante. Ahora, eh, en general, la mayoría de... de hay algo que, que hay que replantearse, justamente, el, el video que me hizo verso alteré hoy, eh, eh, me, me dio a replantear en muchas cosas el tema, justamente, de, de uno pedir... O sea, no es lo mismo uno decir, bueno, cobro una entrada. Ya ahora no estamos en concepto de cobrar entrada. Eh, obviamente, ¿entrada a qué? Entonces, es un equivalente a lo que se, se puede llamar gorra virtual o algo así, eh, y poner, eh, ahí está, se está quejando <risa> se está quejando claro <risa> <te traigo. risa> que ya en ratito la libera eh, bueno eh, tiene que ver más que nada con eso eh, me perdí, me perdí, por, por hacerme gracioso me perdí, <risa> pero bueno tratando de eso. sacar a mi de la silla <risa> <Tengo> acá <mordiéndome. risa> Estábamos hablando del futuro distope, perdón, el futuro real, el futuro imaginario y me comentaba sobre un vídeo que había visto hoy. A ver, claramente tenemos que buscar nuevos lugares y lugares virtuales porque todo esto va a ser gradual, o sea, no sabemos bien qué va a pasar, nadie lo sabe, si alguien lo sabe que lo diga buenísimo, porque me encantaría saber. Eh, pero realmente no, no sabemos bien qué va a suceder, entonces siendo así... Eh, tenemos que ver todas las alternativas posibles de qué cómo podemos difundir lo que tenemos eh, en base a las plataformas y las herramientas que tenemos. Y obviamente tratar de unirnos porque no hay otra opción, como nunca la hay, ¿no? Pero bueno, siempre los mejores unidos. Eh, no sé si algo de respondido o no. Sí, de alguna forma. Eh, estaremos pensando nuevas formas de llegar a todos ustedes con las nuevas imposiciones que nos bajan. Aquí preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de ser naturalista? A ver, es una pregunta rara de responder porque, eh, yo, o sea, si bien es la única carrera que en teoría, en teoría no, que termina realmente, no es una carrera con título oficial, pero eh, yo me sentía naturalista mucho antes de, de, de terminar la carrera. Pero que tiene más que ver con... Como me siento músico, como muchos, como muchos somos músicos, incluso algunos sin haber estudiado, no tiene nada que ver con haber estudiado, sino con una cuestión que uno lleva en la sangre o que uno tiene pasión. Me gusta esta palabra, la palabra pasión, en el buen sentido, ¿no? Que uno tiene pasión por algo. Yo siento que tengo pasión por muchas cosas. Eh, algunas para hacerlas, otras para disfrutarlas, depende del caso. Y en el caso de la naturaleza, o sea, realmente amo la naturaleza en su conjunción, eh, en un montón de, de, de cosas, eh y creo que viene más que nada por ahí, por, por un amor a algo eh, y, y por eso, o sea, por amar a la naturaleza, obviamente cada uno tiene, o sea, por ejemplo, cuando me vas a elegir, me quedo, prefiero las mamíferas, prefiero determinadas cosas, ponele, los felinos, lo que sea. Pero obviamente que sin la, sin la conjunción de todo un ecosistema no, no existiría ninguna cosa, ninguna parte. Acá Varsovia pregunta, ¿por qué no te vas al campo o algo así? O nada que ver lo que digo, ¿no? Mejor que se quede acá componiendo, porque si se va al campo, imaginen que sería el fin de la creatividad de continuo o no, quizás. A ver, eh, esa es una charla... Ahora me recuerdo, la vez que me junté a charlar con el señor Varsovia, me acuerdo que me habían quedado cosas por charlarle y por comentar. Bueno, esta fue una de ellas, mira, ahora se la puedo decir en vivo. Eh, es algo que obviamente es uno, yo por lo menos me he planteado muchas veces, eh, pero tiene que ver con... O sea, me gusta el ideal, que no existe hoy por hoy, en, en este tiempo... Que sería poder teletransportarse, pero soy naturalista que no dice bambi igual le respondo acá a la señora la señora ojeda eh, de Francia, eh, pero pero la verdad que o sea me, me encanta me, me gustaría vivir en el campo en unión con la naturaleza pero lo cierto es que también me gusta mucho la, eh, bueno, no ahora, pero la oferta cultural de la ciudad, poder ir a ver espectáculos, poder sobre todo musicales, pero poder ir a ver determinadas cosas y obviamente poder hacerlos. Si viviera en el campo no tendría la posibilidad ni de ensayar, ni de juntarme, ni de ni de poder hacer este tipo de cosas que esperemos volver a hacer poder volver a hacer una vez que termine el apocalipsis. Eh, entonces, respondiendo es como que hay una dicotomía personal, claramente, por ahora... Vivo acá, por ahora estaré en la ciudad, pero es algo que en un futuro me gustaría vivir en algún lugar del campo. Lo cierto es que todavía no elegí mi lugar en el mundo. Justo preguntaron, ¿qué lugar del mundo te gustaría conocer y por qué? Bueno, para vivir, para conocer cualquiera. O sea, hay lugares que me gustaría más conocer, eh, si vamos al tema de la respuesta de naturaleza, quizás el Pantanal brasileño es uno de los lugares que más me gustaría conocer, que es, hacia, es cerca de la frontera con... Paraguay y Bolivia, es una zona que es como si fueran los estrellos de Liberá, pero con fauna más interesante, eh, o con la fauna que podría haber en los estrellos de Libera, pero todavía no hay, o que hubo en un momento. Eh, sobre todo grandes. bueno, ahí es el mejor lugar en el mundo para ver mi animal favorito, que es el Yaguareté. Eh, y generalmente he visto videos y fotos de un montón de gente, de contactos míos que ha, que ha ido, y lo ha podido ver y fotografiar y, y filmar y demás. Eh, entonces ese es, uno de los lugares, ese es uno de los lugares que más me gustaría ir. Eh, la selva amazónica también. Eh, igual, o sea, me decís cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo encuentro algo interesante. Europa también por el lado cultural. Eh, la verdad que no, no, no hay uno. Eh, sí, o sea, también los pantanos floridos. O sea, realmente no hay lugar que vos me digas, oh, te pito a tal lado o pavo a tal lado y yo diga, no, la verdad que no me interesa. Realmente no. ¿En serio? quizás podríamos agregar circo continuo en ese afán viajero y llevar circo continuo por el mundo. ¿Es un sueño que tiene quizás? Sí, por supuesto desde luego. Es, es difícil de realizar por ahora, pero me encantaría poder hacerlo absolutamente El lugar más extraño y con esto creo que nos despedimos porque nos quedan cinco minutos el lugar más extraño donde le gustaría llevar circo continuo oh. Es que quizás no lo conozca todavía eh Sé que estoy evadiendo la pregunta con esto, pero pero es la verdad, eh, o sea, tendría que pensarlo realmente. Eh... <risa> Usted puede hacer un en Zunga si quiere, señor Varsovia, eh, y, y vemos, depende, no sé. Eh, en la selva de Tungadunga. Dunga. Pero bueno, ya se pasando, ya estamos cerca del horario proteccional, al menos entonces empieza a poner más hot la cosa. Eh y todos están de acuerdo a hacer la entrevista versión hot en Zumba ah, yo acá tengo la capa, pero igual estoy vestido atrás de la capa. Esta es la capa que me regaló Solterego. No sé si la... <risa> <risa> pero no es una capa el degenerado, es una simple capa. Bien. Eh, entonces, respondiendo, eh, la verdad es que, que... O sea, me encantaría poder llevarlo a distintos lugares, a, a lugares raros y sí, a pueblos. O sea, me encantaría poder llevar a pueblos. A pueblos donde no están acostumbrados a ver, eh, como contaba Varsovia, a otro nivel, pero, pero es lo mismo, es el mismo concepto. Eh, en realidad no es otro nivel, es el mismo concepto. Poder llevar esto a, y otras cosas también, no solamente es el continuo, a lugares donde, eh, donde no, no están acostumbrados a ver arte o a ver ciertas cosas eh, y, y poder dar eso también. Todas las respuestas las tiene que pensar al final, dice Marco. <risa> A ver, uno piensa en la respuesta, está bien, está perfecto. Después queda todo en el registro y, y vienen las perlitas. Digo eh... lo que Esta quiero. Acá ¿no? dicen, Guga, dejate de pensar, perdón, dejá de pensar y dejate llevar. Ivania <risa> pregunta: ¿esta capa te da poderes sexuales? Eh... No lo experimenté todavía. Es, una... es algo a experimentar, no lo sé pies. Y Blas menciona a Mechongue, Mechongue es un pueblito perdido allí en el medio. <ríe> Qué Ay, ¿Ah, sí? <ríe> es un pueblo maldito, de donde uno no puede salir después. <ríe> ¡Ah! Sí. <ríe> y tiene un nombre muy gracioso además. Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, vamos a tener que lamentablemente irnos despidiendo porque son y 57 y veo el tic-tac eh, ¿Quiere que nos despidamos con alguna otra melodía quizás? Y ya cerramos con usted tocando. Eh, por ver. lo tanto, yo me despido entonces. Eh, será hasta el sábado que viene, donde estaremos a las 17 horas entrevistando nuevamente, abriendo esta ventana, el CID Continuo. Y lo dejo a usted que cierre este ciclo no, de día creo, de hoy. No sabría. a ver, bueno, vamos a improvisar algo, eh.